¡Hola Galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para para el canal y en este caso, en este presente, estamos en Pogos. estaréis preguntando ¿Por qué otra vez Pogos y ya te lo pasaste? No, no, no, amiguito, te equivocaste, no te me lo he pasado Todavía no hemos hecho eh, el final verdadero ¿No te acuerdas? Lo dijimos en la noche 3 oh, Y en la 2 también Del vídeo de la noche 2 Y también en el vídeo de la noche 3 Lo dijimos Y para poder hacerlo Se supone que todos Cuando te matan Te sale Como una pantalla Y, y después te sale una cámara Y de, también Unos segundos que tienes que, eh, que que pasará en esa cámara. Y pues en, en la noche 1. Pues ya me sé cuándo es. Y se supone que si me aparece alguien. Como el esqueleto ese. Pues entonces tengo que darle al botón de color que tengo. De los ojos que pasó en la noche 2. Pero lo vamos a volver a hacer. Porque para los que no lo vieron la noche 2. Así que vamos a hacer la noche Primero con la noche 1. A ver, pero no me lo voy a pasar ahora. Así que voy... Uh, a ver, vale, ya he hecho todo esto y se supone que en cualquier momento va a aparecer esta esa cosa en cualquier momento en esta cámara, en la ventilación de esta cámara. Aparece en cualquier momento, me da igual. Ya puedo coger una de las piezas porque además, ¿qué importa, es la noche 1. Oh, oh, oh. Vale, vale, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Ahora se ha vuelto todo como morado, vale. Voy a pasarme la noche Vale Ya me he conseguido la noche 1 Se supone que... Y ahora me va a salir las letras y me va a salir esa... eh, Ese es que se llama Simon, me he dado cuenta Y ahora... sí Si sí, dice las letras es que lo ha hecho bien, vale sí. Entonces lo ha diciendo Entonces lo, ha... lo hago, lo he hecho bien A ver... Ah, por cierto, me estaba haciendo un lío porque decía las 5 y 26. Y entonces me di cuenta de que era las 5 de la mañana y me había como que era las 5 de la mañana y después 26 segundos más. Así que me he ido a las 5 de la mañana he puesto el vídeo y.. Pues bueno, eso, porque me estaba haciendo un lío porque me quedaba pensaba que era la cámara 3. Porque sería cámara 3V. Y ya está. Hasta que me di cuenta de que, de que también podía ser cama de tres ventilación. Entonces lo hice y me da cuenta de que era. Bueno, pero tenemos que conseguir el objeto, ¿no? A ver, esto ya lo sabemos, sí, sí. Esto lo me lo, Esto me lo sabe A ver. Esto ya lo sabemos. Vale. A ver, voy a volver. Pero no estoy tan lejos. Es... ¡Eh! ¡Es una normal! Pues tendré que volverme otra vez. A Lutz. Stone. Se... Los, los que brillan son como los Lutz. Se llaman... Vale, era por aquí. Sí, donde estaban los globos era. Es que lo malo es que tienes que estar pendiente de animatrónicas que te pueden matar. De mientras que... Eh, ves la hora y ves cuando sea lo de... Lo de Simon, pero... A ver... A ver... Y me lo cargo, porque... Ya me lo sé, porque en la noche 2... Ya lo hice lo mismo con animatrónica Toy Freddy, porque... Vale, en noche 2 me lo voy a intentar ahora es yo... Vale, se supone que es a las 1 y después 56 segundos ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! Vale, vale, vale Sí, sí, sí, lo he hecho, lo he hecho Pero esta vez no me ha aparecido... No me ha aparecido Simon, me ha aparecido la... El Lutz La Creo que es que aparece el Lutz Y también aparece Simon, aparecen los dos Y le tienes que dar botón que tenga Simon Sí, creo que es eso Vale, pues ahora tendré que pasarme la noche entera. Vale, ya me pasa la noche y se supone que en el minijuego me doy cuenta de que no hace falta coger el objeto porque aunque no coja el objeto, se eh, lo puede hacer. O sea que vamos a ignorar el objeto porque ya lo cogimos en la otra noche. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la noche 2 del vídeo aunque, aunque lo hagamos hecho ya me, eh, Tengo que hacerlo para que la, los suscriptores puedan verlo eh, eh, Lo de la noche 2 Lo hicimos ya la, en el propio vídeo la noche 2 accidentalmente Pero no importa, eh, ahora, lo, ahora lo podemos volver a hacer Por si acaso si hacerle las letras eh, veis a ignorar el objeto porque igualmente aunque las ignores no pasa nada. Si salen dos letras que las he hecho bien. Vale, ya soy Sa eh, safro luz safro. Porque se llama más safro. Y me cargo otra vez a Toy Freddy. Como lo hice ya. Pero me. Se llama Toy Freddy, por cierto. Me he dado cuenta también. Noche a tres. Eso lo voy a intentar. Vale. Se supone que tengo que irme a la cámara 10. Y esperar unos pocos de segundo. Oh, no, no, no, no, no. Ese, ese. Y se supone que me tiene que salir, pero creo que todavía no me sale porque está tardando mucho y eso no me gusta. Porque se supone que tiene que ser a las 4 de la mañana y si tarda mucho, lo mejor es que se ha ido, pero no me da cuenta porque estaba ahí ocupado con estas. Me pensaba que no iba a aparecer Vale, pues sigo con la noche Vale, ya me conseguí la noche 3 con... Con... Eh, Simon Así que ahora Lo que tenemos que hacer en el minijuego es lo mismo de siempre pero sabéis vez transformándonos en, en luz Y destruyendo al animatrónico que sea A ver... Ah no, por aquí no era A ver... ¿Era por aquí? Me estoy haciendo un gran lío A ver... Pues no, no es por aquí. Ah. ¿Era por aquí o. o es que lo estoy haciendo mal? Es que creo que es por aquí ahora. Ah, sí, es por aquí. Porque cuando estaba el cupcake. No había camino en los demás videojuegos, Pero en, el, en este, el de, el de Sara Sí, esto se llama Sara Se supone que sí, sale, sí, aquí está el objeto, así que es por aquí Vale, aquí es Me transformo en Lutz Lutz, Sara tacha, Y me voy a cargar a este animatónico Goodbye, bro, goodbye pues nada, ahora noche 4. Me tengo que ir completando encima eh, tratando de buscar a Simon. Vale, empecemos. Vale, se supone que es a la cámara 9 a las 3 de la mañana, sí. Así que ya se supone que sería... De, vaya que tener que esperar unos segundos. Aunque lo malo es que Pocos eh, me, me está pisando los talones. Porque ya lleva... Dos piezas y encima tengo que estar aquí ocupado de mientras, de, de todos estos Mientras que este... ¡Oh! ¡Ahí ha aparecido! Vale, vale, ya lo he hecho Se supone que ya está No, tío, no Vale, pues sigo con la nota ¡Ten Vale, noche 4 completada, la primera otra vez Me he pasado las cuatro noches de la primera Pero noche sé, 5, tío, otra vez de eh... Vale, ahora soy este Era Blade, sí, se llamaba Blade Ahora soy Blade Y se supone que me va a transformar en luz No, espera, por ahí estaba lo de los globos, así que no un momento, ¿era por aquí? Sí, creo que era por aquí. Eh, por aquí, a ver... No he ido por aquí antes, así que... Vale, sí es por aquí, porque antes ya había visto que estaba cerrado y ahora puedo ir, así que es por aquí. ¿Será por aquí? si, sí, sí. Ah, sí, sí es por aquí porque está este, el Simon. Y me transforma en Lutz. ¿Cómo era su nombre? <ríe> y ya se me olvida siempre. Estás a punto de morir. Era mangle, sí, sí, sí, se me llamaba mangle. Sí, los nombres son muy raros. Y se murió. Y asumido el diamond. Noche 5. Vale. ¡Oh, mira! ¡Se me ha ido! Vale. Segundito quizá Vale, ya lo he hecho Se supone que ya lo he hecho Y ahora en el minijuego de pocos Me va a aparecer Y tendré, pues qué hacer. Bueno, voy a seguir Vale, pues ya hemos conseguido La noche 5, por fin porque he tenido que eh, morir una vez Porque Porque no, porque no gocido, O sea, cuando iba a darle A lo de Esto, cuando le iba a dar A, a Simon eh, Justo no me dio tiempo Y tuve, porque me quedé Distraído, intentando Ahí eh, De de, a ver, estaba intentando De... De evitar a Sara y el eh, Hasta que me di cuenta de que tenía que dar la Simon y fui corriendo ni me di cuenta de que estaba Y le iba a dar justo cuando iba a dar Se fue y no me dio tiempo Así que tuve que dejar matarme Y entonces pues ahora La vuelta a entrar Pero esta vez lo he conseguido A ver, vamos por aquí por arriba más arriba porque es por aquí se supone a ver aquí está vale ahora me transforma en luz pongo o pongo luz o luz pongo si os fijáis tiene a... la no tiene la no tiene la oreja porque está rota y ahora te rompo más ¡Felicidades! ¡Te has roto completo! Y ahora es... Eres solo un trozo pequeño! ¡Noche 6! Vale, se supone que va a aparecer en cualquier momento, Simon. Y no es en ninguna cámara esta vez. Esta vez se supone que voy a hacer esto. Y me voy rápido aquí detrás y se supone que tiene que aparecer aquí justo. Pero es que también tengo que estar... Supone que me tiene ya a aparecer aquí. Ah que. No, tío, es algo. Creo que es que se ha ido, eh. No, yo soy muerto, me ha matado algo. ¿Pero quién? ¿Quién me ha matado? Si me mata Sony, no es que me ha matado él. Ah, tío, bueno, vuelvo a intentarlo. Vale, ya vuelve a ser las 2 de, de la mañana y tengo que estar aquí mirando. Y se supone que me va a aparecer Simon. Es que lo malo es que no me aparece, literalmente. No puede ser, tío. ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! Vale, se supone que tiene que aparecer ahora Quiero hacerlo, pero es que no puedo O sea, no puedo, todos están aquí, viniendo Estoy haciéndolo, pero lo que pasa es que no había... Porque todo el mundo está aquí, o sea Estoy aquí mirando todo el dato, como un tonto, y ahora, mientras todos me vienen a, a nada, a nada, solo un segundo, mira, lo ven, con es un <risa> oh, por fin, tío, te estaba buscando, que estás haciendo, pues Simon?, hay que ver, me estaba sufriendo, no, no puede ser, no puede ser. Por fin No sabéis lo que me ha gustado No, eh, vosotros Estáis viendo todo, todo esto ahí eh, Tranquilo y no sabéis Nada de lo que he tardado No sabéis todo lo que he tardado Por lo menos 50 minutos o una hora Por lo menos Pero lo no he conseguido por fin ¿Y esto qué es? Oh, es un objeto Espera, nada hemos visto así que le voy a dar pero... ¿Qué? Um, esto es muy extraño Está Black Rabbit, pero está como rompiéndoles Rompiéndoles las partes Bueno, eso no me no importa ahora A ver, este minijuego no estaba antes porque Antes lo que lo que estaba era al final y ya está Pero ahora lo que hay es un minijuego de Black Rabbit Así que vamos a ir aquí y a ver, ¿dónde está Simon? ¡Simon, Simon! transformame en, en luz Aunque no os penséis que sigue, se, se llama luz Black Rabbit No, no Este es diferente porque ahora al ser luz, hacer iluminoso no son, no, Sí eh? Espera, espera este, ¿Este quién es? Este no es Simon ¿Este ¿quién es? Allá? Me transformo en White Rabbit O sea, el conejo blanco En vez del conejo negro, que se llama Pues ahora me transformo en el conejo blanco Y después de eso, pues se supone que tengo que buscar el sitio y ya he ido por todos sitios, Pero ese es donde estaba el principio Donde siempre aparezco Pero creo que está por aquí. A ver. Porque nunca había habido tanto sitio O sea, antes antes estaba más roto. ¡Oh! ¿Quién es este? Es... Es alguien... O sea, me lo he cargado Me he cargado esta vez no animatónico, Sino una persona real ¿eh? ¡Qué malvado es! ¿Oh? ¿Qué pasa, cinemática? ¿Eh? Se escucha alguien en la puerta ¿Oh. ¡Es Salmon! ¡Es Salmon! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está subiendo el pánico! Me está subiendo el pánico para matarme. O sea, ¿que he hecho todo esto para que me mate a alguien? O sea, esta no está haciendo esto para que... Me... Si alguien me mate. El fin. Pero esta vez salen lo, los loots. Y sale Rabbit Y aquí sale Simon. Y sale el, el resto de, el, de trozos de Jeremy Fritzera. Inventor. Eh, Padre cariñoso O oh, bueno, no sé qué es eh, Te has, has transformado a los demás mozos O tú has, has, los has transformado en un mozo eh, Desbloqueado Simon Los animatrónicos Luz Y Graveston ¿Quién es Graveston? Da igual, vamos a ver los extras para verlos A ver... extras Charates hay sí, pongos aquí like aquí sara sara squir saffron stone la gravid y se supone después esto que me un grape stone wow y sale cómo ahí moviéndose wow no todavía no me deja este ¡Uh! pero este sí simon Wow. Y por último los animatrónicos Lutz. Lutz, eh, Lutz, Lutz, Lutz Pogos, Lutz Blake, Luz Sara, Lutz Saffron, Lutz Storm y L Black, ay no, White Rabbit. Nos falta esto, ah, mira, eh, hay tres finales y creo que para conseguir eso necesitamos el final Cero. Pero vamos a unir tres de aquí Que es el primero es si ponemos 1987 en la Custom Night va a pasar algo No sé lo que es, pero me he dado cuenta de que hay tres fechas que si las pones aquí nos pasa algo Pero no me han dicho de lo que pasa Así que vamos a verlo antes de que se el vídeo a ver, 1987. A ver, ¿qué pasa? chan, chan, chan! ¿Qué? Dios, ¿qué es esto? Me, ac me acaba de sacar del juego. O sea, lo digo en serio, me acaba de sacar del juego. Del juego, literal, literal, todo el juego. O sea, aquí me ha sacado de todo el juego. Vale, ya he vuelto a poner el juego y vamos a hacer el siguiente series y creo que era 2124, creo que era así, sí, 2124, a ver. Ah, hemos visto dos animatrónicos, uno era como ese el que destruimos. Eh, pero estaba súper roto, sí, era el que destruí, eh, destruyó Pop Ghost. Porque si lo veis en el final verdadero, lo destruimos. Y creo que sale ahí cuando está destruido. Y había otro animatrónico que ha salido a poner esa fecha. Y era muy extraño. Vale, siguiente fecha. se supone que era 1-1-8-8-8. ¿Good night? ¿Espera, qué? Ah, pues no era así. Esperad, que me he equivocado, lo siento. Vale, pues creo que era 1-1-6-6. Creo que era. A ver... Si sí era esto. Porque es que creo que me he equivocado. ¡Ahora! ¡Uh, ¡Oh, es Simon! ¡Es Simon con los ojos morados! ¡Es Simon! Y otra vez me ha sacado del juego. ¡Es que todos me están sacando del juego! ¡Qué malvados son! A ver, pues, a ver, vale, pues, ya estaría. Hay tres finales también, ¿eh? Uno es cuando te pasas la noche, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como siempre. Que es el final ese, que no me acuerdo cómo se llamaba. El otro final es completando... Como completando la, eh, lo del final de todo, que lo que acabamos de hacer en este vídeo Y este final No sabéis lo del que es porque es súper complicado Es ¿eh? en la Custom Night En modo imposible, o sea, y te hace el final imposible Porque es un final que te tiene que pasar todos a 20 Y pasará algo, pero es que yo no, yo no quiero que pueda con la noche, si sí, lo que me ha gustado, yo sé que no voy a poder. Bueno, eh, eso lo me lo pensaré posible, pues, lo intentaré. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a like, suscribiros. Si sí queréis más vídeos y adiós.